Pues platicarles del taller de matemáticas para niños y jóvenes que se ofrece aquí en la unidad académica. Este taller tiene una trayectoria importante en el sentido de que ah, tenemos una demanda bastante eh, grande para este taller. El taller se convoca para que participen o el objetivo, digamos, del taller es que niños desde el nivel primer grado de primaria hasta los jóvenes del, del sexto año o del sexto semestre de bachillerato participen en el taller eh, en el que se presenta la matemática de una manera pues, más divertida, más lúdica, más accesible el taller se trata justamente de generar en los jóvenes y en los niños un gusto por las matemáticas o en todo caso erradicar el disgusto por las matemáticas que a veces se les genera durante su formación escolar. Este taller se imparte los jueves y viernes de 5 a 7 de la tarde o el sábado de 10 a 12 es un día a la semana en el que durante todo el ciclo escolar los chicos y los niños están participando en sesiones pues de dos horas en las que se abordan estas temáticas. Tenemos grupos, este pues se asignan los chicos a los grupos que corresponden con sus grupos escolares, insisto, desde primero de primaria hasta sexto de bachillerato y un grupo especial en el que participan aquellos jóvenes que están interesados en formar parte o, o participar en las olimpiadas de matemáticas que se promueven en sus escuelas. El taller, ahorita en este momento estamos en proceso de inscripciones, las inscripciones cierran el 9 de agosto, eh, y el taller comienza el 25 de agosto. Entonces los invitamos para que a todos, en particular los padres de familia, cuando se trata de los niños que están interesados en que sus hijos tengan mayores inquietudes sobre la matemática, pues bueno, esta es una excelente oportunidad. Ha sido muy exitoso. La demanda que teníamos ahí hasta antes de la pandemia es, eh, era superior a las 600 niños. Ahorita, durante la pandemia, sí fue eh, considerable la, la demanda, el bajo en la demanda de 350 este, eh, niños y jóvenes que fueron los que estuvieron participando porque el taller se mantuvo en la modalidad en línea también. Ahora en este nuevo periodo vamos a, este, a promover el taller tanto en modalidad presencial como modalidad en línea, ya que esta modalidad nos abrió la posibilidad o digamos le abrió la posibilidad a niños que no están en nuestro estado o que no están en la capital y que no se pueden trasladar hasta acá y hemos tenido participación incluso de niños que se encuentran en el extranjero. Entonces los invitamos a que participen, es un único pago que hay que hacer de 400 pesos. Este, entonces, pues bienvenidos todos los niños y jóvenes a este taller de matemáticas.